Toma este regalo de parte de todos Vas a llamar hoy a alguien Hay ciertas cosas que solo puedes hacer cuando cumples 13 Hemos hecho el pastel entre todos Todo parece diferente cuando cumples 13 Espero que tengas un año fantástico Así que cumples 13, felicidades Feliz cumple. Podemos cortar ya el pastel. Tres es una edad perfecta. Me encantan las fiestas de cumpleaños.